Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en AR, video número 2. Imperfect tense, verbs ending in AR, video número 2. Amar, to love, yo amaba, tú amabas. Él, ella, usted amaba. Nosotros, nosotras amábamos. Vosotros, vosotras amabais. Ellos, ellas, ustedes amaban. Ellas amaban mucho a sus estudiantes. Bailar. To dance. Yo bailaba. Tú bailabas. Él, ella, usted bailaba. Nosotros, nosotras bailábamos. Vosotros, vosotras bailabais. Ellos, ellas, ustedes bailaban. Usted bailaba muy bien los ritmos latinos. Caminar, to walk. Yo caminaba. Tú caminabas. Él, ella, usted caminaba Nosotros, nosotras caminábamos Vosotros, vosotras caminabais Ellos, ellas, ustedes caminaban Yo caminaba dos millas todos los días Cantar, to sing Yo cantaba Tú cantabas él, ella, usted cantaba. Nosotros, nosotras cantábamos. Vosotros, vosotras cantabais. Ellos, ellas, ustedes cantaban. Tú cantabas en un grupo musical. Comprar, to buy. Yo compraba. Tú comprabas. Él, ella, usted compraba. Nosotros, nosotras comprábamos, vosotros, vosotras comprabais, ellos, ellas, ustedes compraban. Vosotros comprabais frutas en el mercado. Entrar, to enter. Yo entraba, tú entrabas, él, ella, usted entraba. Nosotros, nosotras entrábamos. Vosotros, vosotras entrabais. Ellos, ellas, ustedes entraban. Ellas entraban a trabajar a las ocho de la mañana. Escuchar, to listen to. Yo escuchaba. Tú escuchabas. Él, ella, usted escuchaba. Nosotros, nosotras escuchábamos. Vosotros, vosotras escuchabais. Ellos, ellas, ustedes escuchaban. Yo escuchaba la radio cuando era niño. Lavar. Tu wash. Yo lavaba. Tú lavabas. Él, ella, usted lavaba, nosotros, nosotras lavábamos, vosotros, vosotras lavabais, ellos, ellas, ustedes lavaban. Él lavaba sus manos antes de cada comida. Nadar, to swim. Yo nadaba, tú nadabas. Él, ella, usted nadaba. Nosotros, nosotras nadábamos. Vosotros, vosotras nadabais. Ellos, ellas, ustedes nadaban. Nosotros nadábamos muy bien cuando éramos niños. Pintar. To paint. Yo pintaba. Tú pintabas, él, ella, usted pintaba, nosotros, nosotras pintábamos, vosotros, vosotras pintabais, ellos, ellas, ustedes pintaban. Ellas pintaban su casa de color verde. Viajar, to travel. Yo viajaba. Tú viajabas, él, ella, usted viajaba, nosotros, nosotras viajábamos, vosotros, vosotras viajabais, ellos, ellas, ustedes viajaban. Ellos viajaban constantemente por todo el mundo. Hablar, to speak or to talk. Yo hablaba, tú hablabas, él, ella, usted hablaba, nosotros, nosotras hablábamos, vosotros, vosotras hablabais, ellos, ellas, ustedes hablaban. Ustedes hablaban con sus padres. Recordemos las terminaciones de los verbos en el tiempo imperfecto. En la primera columna tengo los pronombres personales. Luego tengo los verbos terminados en AR, como hablar. Y nos va a quedar yo hablaba, tú hablabas, él, ella, usted hablaba, nosotros, nosotras hablábamos, vosotros, vosotras hablabais, ellos, ellas, ustedes hablaban. Más adelante vamos a ver los verbos terminados en er y en ir, que van a tener las mismas terminaciones. Veamos el caso de comer. Yo comía, tú comías, él, ella, usted comía, nosotros, nosotras comíamos, vosotros, vosotras comíais, ellos, ellas, ustedes comían. Y para los verbos terminados en ir, tenemos el verbo modelo escribir yo escribía, tú escribías, él ella usted escribía, nosotros nosotras escribíamos, vosotros vosotras escribíais y ellos ellas ustedes escribían. Una vez más, recordemos que los verbos terminados en er y en ir tienen las mismas terminaciones. Remember, verbs ending in er and ir have the same endings. Y aquí tenemos la parte superior del círculo de verbos. Tenemos estos dos verbos eh, en español que terminan en AR. Amar, bailar, caminar, cantar, comprar, entrar, escuchar, lavar, nadar, pintar, viajar y hablar. Y aquí tenemos la parte inferior de nuestro círculo de verbos con cada una de las raíces para conjugar estos verbos de una forma correcta. Spanish Verb Conjugation, la conjugación de los verbos en español.